Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Bueno, muy buenas tardes. Estamos esperando al doctor Miguel Laculture, al señor Luis Perdomo. Ya tenemos aquí a don Ernesto Arroyavi. Don Ernesto, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, recuerde pedirnos ser hablante, porque acuérdese que aquí esto se nos complica en la plataforma. Eh, quiero comentarles varias cosas. Ya le doy la palabra al señor Ernesto. Ya llegó el señor Luis, así que esperemos que el señor Miguel se vaya incorporando lo más pronto posible. Este, quiero comentarles eh, que el día de hoy el doctor Álvaro, se, debe, eh, se encuentra ausente porque está en una clínica con su esposa, amaneció con la atención alta y entonces lamentablemente no nos puede acompañar. Pero el día de hoy, no menos importante, tenemos a mi gran amiga, hermana de lucha, bueno, hermana que nos falta nada más de la sangre, a Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto Leiva es abogada, es comunicadora social es creadora de contenidos y es una activista, mujer, incansable, luchadora, como muy pocas tenemos en Hispanoamérica. Así que Jennifer, gracias por esta ayuda a última hora, que Dios te bendiga y te multiplique. De verdad, gracias, gracias, gracias de, desde Repúblicos, desde Políticamente Incorrectos y a título personal de Joana Montenegro, gracias por contar contigo y acompañarnos el día de hoy, Jennifer. Eh, es un gusto para mí estar con ustedes hoy, lamento las circunstancias, esperando bueno, recibir pronto noticias eh, positivas de Álvaro. Sin embargo, es el momento de empezar. Hoy no estaremos haciendo preguntas, estaremos en modo radio, queremos escucharlos a todos, pero antes de empezar... Me gustaría, por favor, pedirles a todos un minuto de silencio en honor y gloria y homenaje a don Jesús Antonio Montaño. Así es, ya comparto lo que vamos a hacer en este minuto de silencio. Bueno, ese es nuestro humilde homenaje a don Jesús Antonio Montaño, quien perdió la vida. Ya nos van a compartir este, nuestros invitados más sobre esta terrible noticia que nos embargó ayer y nos arrugó el corazón a todos. Como bien lo dijo Jennifer, eh, nosotros hoy vamos a estar a modo de, pero con, es con la participación de ustedes, no solamente de nuestros tres invitados, nosotros tenemos cosas muy puntuales y concretas nada más eh, en decir para que ustedes compartan sus opiniones, sus este, consideraciones y sus análisis sobre las cuatro cosas que les vamos a plantear nosotras. Este, recuerden que pidan la palabra. Aquí en este espacio, lamentablemente, la plataforma no nos deja invitarlos, así que cualquier persona que quiera compartir, por favor, háganlo la solicitud para que puedan y cuando tengan eh, la condición de hablante, pongan la manito arriba para poderlos anotar en la lista. Mientras que estén como personas, eh, tengan la palabra y el micrófono abierto, por favor, cierren el micrófono para que no interrumpan. Y en el momento que alguien esté hablando, por favor, no este, tengan el micrófono cerrado como les manifiesto y en el momento de participar no griten, no, no vamos a, eh, como siempre, hacemos nuestros espacios, no hay necesidad de eso. Les pedimos de verdad máximo tres minutos de participación para que la mayor cantidad de personas puedan, este, este, eh, valga la redundancia, participar. Siempre sabemos que ustedes son amables y educados, esperen sus turnos, sabemos que apoyan ideas, aportan ideas, criterios coherentes y válidos. Y aquí les compartí el tweet del espacio para que así mismo y compartanlo ahí en su timeline para que puedan más personas llegar aquí y acompañarnos así que sin más que agregar nos encontramos entre los petrovideos la amenaza de estallido social y con eso nos han asesinado no solamente a josé antonio sino hoy precisamente nos hemos levantado también con una noticia donde un tribunal justamente quiere obligar a algo entonces pero démosle el paso a justamente a jennifer para que nuestros invitados comiencen con su participación y las personas, repito, que quieran también compartir con nosotros, pídannos el hablantes. Jennifer. Sí, bueno, amanecemos con esta noticia. Eh, no deja de sorprender, porque uno guarda todavía el pudor y, y la capacidad de asombrarse, ¿no? Pero no deja de sorprender cuando suceden estas cosas y, y Jesús Antonio fue tan sabio que dio la alerta de que esto podía pasar. Quien dio, una de las personas que dio la noticia fue Fico Gutiérrez. Este muchacho lo apoyaba. Jesús Antonio Montano era de la comunidad indígena Misac y desde el Cauca apoyaba a don Fico Gutiérrez. Eh, y bueno, tuvo la, la sabiduría de haber avisado de que esto podía pasar. Eh, esto deja ahora una sombra aún más grande de la cual que, que pesa sobre los hombros eh, de petro una sombra aún más grande porque ya quienes hemos estado siguiendo la carrera presidencial y quienes sabemos y estamos en política conocemos ya los pasos de este señor eh, deja mucho que desear deja muchas preguntas en el aire hasta ahora no ha habido pronunciamiento alguno por parte de Petro de su equipo de trabajo, lo cual de aumenta, diría yo, todas las preguntas, todas las interrogantes, todas las dudas que pesan ahora sobre este señor. Muy delicado esto que pasa, eh, las formas en que sucedió también que no fue digamos un accidente no fue algo inocente fue algo preparado y algo que iba directamente a un objetivo y era jesús antonio de verdad que bien preocupante y esto pone en alarma a otros activistas que también hayan al igual que jesús antonio que hayan alzado su voz, los tiene o los, los pone ahora todos en una, en una posición bien peligrosa, puesto que están corriendo el mismo riesgo. Pueden pasar muchas cosas de aquí a que cierren las elecciones, eso lo sabemos nosotros en Latinoamérica, que siempre termina en, en, en, con algunas zozobra los, los comicios, los procesos electorales, pero cuando están personajes... Como Gustavo Petro, es todo bastante más delicado porque, bueno, sabemos quién es este señor, sabemos a qué se ha dedicado toda su vida y sabemos que es una persona sin escrúpulos. Eh, yo diría que no eh, quitemos el dedo del renglón y que estemos muy pendientes porque nada me extrañaría a mí que un evento parecido a este haya pasado muy lamentable eh, esto de verdad nos, nos ha dejado a todos sin saber qué decir Porque por más que sabemos que, con quién estamos tratando Pues no esperamos que sucedan este tipo de cosas eh, No sé, Joana, cómo, cómo te sientes al respecto Pero yo estoy todavía muy asombrada Porque creo que no debemos nunca acostumbrarnos a que estas cosas estén sucediendo Absolutamente, es que es condenable, reprochable y muy doloroso entonces, justamente ya vamos a darle la palabra, a ver quién la toma primero, el señor Miguel, el señor Ernesto, el señor Luis, porque es bastante curioso también, lo único que queremos dejarles allí, eh, tanto Jennifer como yo, es que es bastante curioso que el pacto del crimen guarde silencio ante este asesinato. Uno dice curioso por no decir la palabra que en todas las plataformas nos van a, nos van a censurar. voy eh, eh, lo que está pasando en Colombia yo soy un hombre de 58 años no soy un pelado Ernesto tampoco es un pelado Luis es el más joven de nosotros lo que está sucediendo en Colombia es que estamos asistiendo como perdonen la, la, la redundancia como asistente de gala a la peor, a la peor campaña electoral que a mí en particular, yo no sé si a Ernesto le tocó vivir una campaña electoral muy parecida a esta, pero a mí en particular nunca me había tocado donde estuviera en juego en principio la democracia, la libertad y los derechos. Y en segundo lugar, que estuviera impregnada de tal manera de tantos y tantos y tantos desaciertos y ataques a aquellos que no comulgan con quienes de ser una minoría se creen con la facultad de montar una dictadura democrática en Colombia a través de engaños de ataques de maltrato no son soterrados de frente a todo el mundo. El señor Montaño, o Montano, fue víctima de un grupo de indígenas en el sur del país. Perdón, no fue víctima, es, es miembro de un grupo de indígenas en el sur del país, donde la ideología dominante es la ideología que le cree, camina al sol del pacto histórico hay que ser claro con eso yo ya dejé de utilizar el otro ni nada por el estilo el pacto histórico cuyo candidato es Gustavo Petro ese pacto histórico se le ha caído la estantería a través de dos cosas una, lo que se conoce como el pacto de la picota donde se pretende inmiscuir o se pretendió o se inmiscuyó dentro de su organización política a todos los delincuentes corruptos de cuello blanco que hay en Colombia que están condenados o están imputados por delitos que tengan que ver con el patrimonio público. Y lo otro más grave que el señor, y yo no lo entiendo porque nosotros acá hemos dejado pasar esto, Luis y Ernesto Alf, que lo veo aquí abajo, es el tema de la JEP que prometió en la primera vuelta presidencial, en medio de su desespero, el señor Gustavo Pretor, para todos aquellos narcoterroristas en ejercicio, en ejercicio, que fueron los que asesinaron al señor Montana porque no comulga con las ideas políticas de él. Porque es que este grupo de narcoterroristas que operan en el sur del país están presionando a todo aquel que piense diferente a lo que el pacto histórico quiere que se haga, que es llevar a Gustavo Petro. Este señor Montana, desgraciada Montano, desgraciadamente para él, lo sacrificaron como un mártir y lo convirtieron en un héroe de la democracia colombiana, porque en el medio de toda esa situación hostil, se paró pidiendo hacer respetar sus derechos democráticos a pensar diferente a lo que piensan todos aquellos que están en esa zona patrocinados por aquellos que iban a ser o que iban a ser, sí, porque yo espero y tengo clarísimo que no va a pasar que van a ser o que iban a ser decir, beneficiar de la, de la justicia especial para la paz para narcoterroristas que hay que tener claro esa palabra es una JEP que el señor Gustavo Petro le prometió a los narcoterroristas. Hay que darle, hay que hondar y hay que echarle creolina al nido de nuches que hay allí para que salgan. Para que salgan, para que el fosforado que lleva la creolina los haga salir de su madriguera. Y este es un tema que él le huye permanentemente a esa oferta de esa JEP para narcoterroristas, supuestamente para ofrecerle una, una nueva oportunidad de vida a estas personas. Ese, esa JEP de narcoterroristas es la que condujo a la muerte del señor Montana. Muchísimas gracias. Gracias, señor Miguel. Señor Ernesto, señor Luis. Bueno, pues muy, dale. muy buen mediodía con inclinación a la tarde. Bueno, pues esto no es más, sino eh, un, un, un más. Este es otro plus a todo lo propio y lo asqueroso que hemos soportado los colombianos durante muchos años, que nos ha hecho el cuero más duro y que nos ha permitido tener este hálito de reacción. Afortunadamente, otros pueblos no tuvieron ese espacio, no advirtieron tanto como ejemplo, nos dieron a ustedes. Como, como convencidos estamos nosotros de que este es un momento particular, histórico, eh, con relación a este ejemplo de hombre, porque es la dignidad puesta como una lección, gran lección al pueblo un hombre de un, de un coraje, pundonor y valentía que es un legado para... es un legado, este gran hombre sabía que lo iban a, a matar, tenía miedo, se lo comentó a un gran amigo que es... A, a, un, un, un, un colombiano conocido Wilmer Pacheco y nada, aún así no abdicó a sus principios no abdicó a sus valores éticos y morales, es un hombre de una comunidad amerindígena que yo creo que debemos llevarlo a la dignidad y exaltarlo como un ejemplo de coraje, humildad y dignidad humana. Ahí no hay nada que decir, solo que son tan cínicos, tan bellacos, tan absurdamente sustraídos, de todo lo, lo decente, lo moral, lo ético, que no hay ya nombres para calificarlo se acabaron, pues, se acabaron. Eh, con, con relación a lo que dice Miguel de una experiencia como esta, ¿no? Esta es su generis, este es una experiencia única que nos convoca ahorita a estar más unidos que nunca con una atenuante que no sé quién es que comparte conmigo y yo siempre, desde de, de, de muy temprano, conocidos posiciones, el temor y el miedo. El temor a lo divino, a no desafiar la voluntad del Creador. El miedo a la maldad del hombre. Y el miedo no nos hace débiles ni cobardes. El miedo con la condición de que nos mantiene alertas y tempranos, todo lo contrario, nos hace cada vez más valientes para confrontarlo como hizo este hombre con tanta dignidad sabía lo que le venía y nos deja este legado lo único que podemos hacer nosotros ahorita es bendito el todopoderoso que nos da estas señales de calidad humana y por favor no descuidemos de esta familia eh, yo me siento en deuda con ellos y hay una movimiento por ahí que lo está liderando Wilmar Pacheco es un dólar por decir algo nada de esto va a sobrar también quiero en nombre de, de todos los colombianos reconocerle al gran colombiano que fue tuvo tuvo la sí, tuvo la jerarquía de ir a acompañar su familia en esta ocasión y fue acompañado de una mujer que tiene nosquilantes grandes, es María Fernanda Cabal. Eh, hay un tema que concierne, y es el que de pronto no le damos el valor significativo que tiene el desorden. Afortunadamente, eh, han entrado en una condición de tanto propio que fue, tanto lo exageraron que terminaron develándose muchas cosas. Tenemos un, yo le calculo que tenemos afortunadamente por ahí un 30 y un 40% de, de democracia no cooptada que es la que el pueblo tiene que salir ahorita a convertirla en su total derecho. Porque de sesgos estamos cansados, de sesgos saben ustedes, y memorias de todos estos países sido suficientes para tenernos a nosotros ahora en alerta temprana y preparados para lo que venga. Adelante eh, y gracias. Gracias a usted, don Ernesto, señor Luis. Muchas gracias, Joana, Jennifer, eh, don Ernesto y, y Miguel, a Nadie, a País con Memoria, al doctor Alberto Franceschi, al doctor Ricardo Palma. Eh, bueno, eh, bienvenidos y muchas gracias por, por estar dándonos siempre esta acogida a lo que es hoy la democracia que está a portas de que los colombianos elijamos eh, nuestro presidente y que esperamos con la ayuda de Dios y con el voto nuestro en unión se convierta el, el ingeniero Rodolfo Hernández en nuestro líder acá en Colombia. Conservemos la democracia. Y, y nos mantengamos en ella en libertad. Eh, voy a hacer unas palabras aquí para, para el señor Jesús Antonio Montano, tu Tumiñá, líder social indígena, héroe y mártir. Así de sencillo es. Eh, lástima que en el sur de Colombia, en el, en el Cauca, haya indígenas malos e indígenas buenos. Cuando muere un líder social de izquierda, pues lógicamente la izquierda pone el grito en el cielo y, y piden a gritos protección y llaman a la comunidad internacional a que en Colombia se asesina y se masacre. Cuando muere un líder social que respalda la democracia, un líder como, como Jesús Antonio, eh, no hay ONGs que hablen por él. No hay una comunidad indígena representativa que hable por él. Es un indígena que no es indígena para ellos. Y solamente claman por aquellos que normalmente se matan por, por la coca o por territorios. De todas maneras, un asesinato es un asesinato y es malo desde todo punto de vista. Eh, Jesús Antonio eh, nos dejó varias varias frases eh, y, y las voy aquí a, a repetir muy rápido decía él Jesús Antonio si aman a Colombia no cometan el error de elegir a un terrorista Pedro es un peligro para Colombia sin lugar a dudas y no estaba equivocado estas palabras que él se atrevió a decir en, en su territorio prácticamente fue la sentencia de muerte el certificado de defunción que le colocaron o la lápida que le colocaron los grupos terroristas, narcoterroristas, como dice el doctor Miguel, porque así es, narcoterroristas de la izquierda colombiana, las FARC, ELN y el pacto histórico. No es por agredir a Petro, es es, es un terrorista, estamos en manos de un criminal de alta peligrosidad. Otra certificado que colocaba él en, en su boca, eh, donde aquellos que se sentían esas palabras, pues lejos, estaban con ganas de quitarle la vida. El futuro no es con nosotros, el futuro es con nuestros hijos, decía el señor Jesús Antonio. Los humildes que trabajan, tendremos un asadón y no un fusil. Palabras sabias del Señor, centradas. Y, y termino con esto que decía Jesús Antonio. Los buenos somos más, los ciudadanos de bien siempre serán más. Entonces, un, un, un en paz descanse para, para Jesús Antonio. Montano, Tumiñá, héroe como debe de ser, bandera y vier de su, de su grupo indígena, eh, deja una familia, esposa, dos hijas, y espero que lo que mencionaba don Ernesto ahorita, hay una vaqui en nombre de la familia, y hay una cuenta eh, de ahorros en nombre de la esposa para ayudar a, a, a la familia que Continúe porque su líder y, y guía, pues lógicamente le fue arrebatada su vida y esperemos que el gobierno colombiano, en cabeza de Duque, en cabeza de, de, de Molano, el, el ministro de Defensa, eh, haga justicia, encuentre a sus asesinos, encuentre a aquellos que asesinaron a, a Jesús Antonio y pueda tener descanso eh, y tranquilidad a su familia. Y que el gobierno proteja a esta familia, porque ahora tienen que salir de sus tierras, tienen que abandonar su finca y trasladarse, lógicamente, a una ciudad donde no los conozcan, donde antes tenían, eran conocidos eh, y tenían sus tierras, ahora les toca salir por las mismas amenazas que le quitaron la vida a, a, a su padre y esposo. Entonces... Gracias, repúblicos, por este homenaje a Jesús Antonio Montano Tumiñán, merecido, y esperemos que sea de hoy en adelante un, una, una imagen de la democracia en Colombia y que esto no pase desapercibido, sino que eh, seamos nosotros eh, los que le demos un homenaje a, a Jesús Antonio y sea bandera representativa de nuestra democracia. Muchas gracias, joana y Jenny. Gracias a usted, señor Luis, lo suscribimos de mi parte, ahorita escucharemos a Jennifer, pero de mi parte al señor Miguel y al señor Ernesto lo suscribimos totalmente. De hecho que les compartí aquí el trino de la senadora María Fernanda Cabal, donde está directamente el enlace para apoyar a la familia del señor Ernesto. Y asimismo cuando suba el día viernes este Space a Repúblicos TV, este compartiré también en la descripción del video directamente el enlace también. No sé, Jennifer, si quieres comentar algo de lo que han dicho el señor Miguel, el señor Ernesto y el señor Luis, antes de que yo pase a preguntarles una cosa más de lo que tenemos planificado. Sí, de verdad que bueno estos temas nunca será fácil tocarlos y, y a pesar de que eh, Jesús Antonio no estaba relacionado con ninguno de nosotros, nosotros somos gente de bien, tenemos todavía decencia, pudor en, en ser y, y por supuesto que esto esto quiebra a cualquiera. Eh, aparte de, de, me gustaría, si alguno de ustedes está en conocimiento, aparte de las amenazas que recibiera Jesús Antonio en su momento, ¿ha habido algún otro activista, algún otro ciudadano digamos visible, que haya recibido amenazas de este estilo que quizá nos uh, llame a, a la alerta que quiere repetir esto o, o hay alguien que está en peligro que, que se haya hecho de forma pública y manifiesta como fue el caso de Jesús Antonio? Si me permiten doy un tipcito y es que unos años pocos atrás por su postura de, de, de ser una persona de bien y, y de ser demócrata le asesinaron a su hijo. No fue suficiente asesinarle a su hijo, que frecuentemente manifestaba su profundo dolor y la ausencia de él en su vida. Sí, efectivamente, esto es sucesivo y lo más triste es que cuando muere un bandido se convierte en un gran líder social, y cuando muere una persona de bien no hay una sola ONG, no hay una sola voz de esas que gritan desde afuera ni al interior para reconocer el crimen. Esto es, esto es sucesivo, lo que ustedes tal vez históricamente no saben es que nosotros ya tenemos el cuero duro de ver tanta barbarie. Ustedes no la vivieron. Nosotros tenemos años viendo esto en lo sucesivo, uno con otro, tanto que casi que se volvió normal. Se nos hace raros cuando no tenemos de esas cosas. Adelante, Miguel, que tú tienes mucho que contar. O oh, señor Luis, que bueno, creo que también le iba a hablar, cualquiera de los dos. No, dale no Luis. Bueno, la verdad es que sí hay un líder social, la da también por, él, por Silvia Cauca creo que es en Silvia Cauca, lo que pasa es que se me, se me olvida el nombre, eh, está recolectando café en estos momentos, y, y, y ha sido más drástico en sus pronunciamientos en, en contra de la izquierda colombiana y, y en contra del de, de innombrable Gustavo Petro Urrego. Eh, ha solicitado la protección de, de, del Estado, para que lo cuiden, porque realmente ha, ha, ha sido directo con, con la izquierda colombiana y, y con el pacto de la picota, con el cartel de la picota. Esperamos que el gobierno actúe rápidamente porque seguro, seguro, seguro, eh, eh, no pasará esta semana sin que caiga también. Entonces, eh, se me, me disculpan por favor que se me, se, me, se me olvide el nombre. Ayer Wilmer Pacheco lo dio. Y estaban solicitando la protección de, de este líder de este líder indígena. Eh, no recuerdo, nombre dime, disculpan, por favor, pero está en grave peligro también y, y no tiene la protección del Estado. Gracias, señor Luis. Pues yo les comento que justamente de las noticias que escuché desde la parte eh, judicial, eh, no me acuerdo tampoco en este momento quién es el que lleva el caso, pero justamente ellos mencionaban que eh, don Jesús, Antonio, estaba con escoltas, Jennifer, y para que sepa, en el momento que desapareció, fue en el justo momento donde no estaban sus escoltas al lado, imagínate tú. Otra cosa que quería comentarles es que a los asistentes de este espacio eh, que me han escrito por DM, les digo que por favor eh, coloquen su VPN, en la transmisión, porque estamos siendo atacados en este space y cada rato, eh, para ellos, nosotros lo estamos viendo de manera regular, no nos ha pasado nada, pero para ellos se está cayendo el space. Entonces, a esas personas que están asistiendo aquí, por favor, coloquen el VPN para que puedan tener una mejor este eh, convocatoria aquí en el y, y audición en el space en vivo, porque estamos siendo bastante atacados. Antes de pasar al segundo tema, quisiera preguntarles para que darles la palabra nuevamente y les repito a las personas que quieran ser hablantes, nos pidan el micrófono. Mis estimados señor Miguel, Ernesto y señor Luis, ¿qué nos quieren compartir sobre los petrovideos? Bueno, mira, el tema, el tema de los petrovideos es el estallido total de la putrefacción de una campaña política que en vista de que no crece en la aceptación popular, sino que se mantiene, pretende de alguna manera detener el crecimiento de su contendor a través de ataques mentirosos mentirosos, induciendo a aquellos que están indecisos para votar o aquellos que están pensando en votar en blanco, haciendo que estos señores que de alguna manera podrían estar más cercanos de la seguridad que le ofrece un gobierno conocido de derecha de derecha, eh, perdón, de derecha no tanto, porque estamos hablando del dolor de, de Rodolfo Hernández, que estamos hablando de Rodolfo, perdona, y es un gobierno que va a mantenerse por fuera de cualquier tipo de tendencias políticas en principio, eh, haciéndole que la gente no llegue a votar por él porque él no tiene la capacidad de crecer. A través de esta idea ellos han ha acudido a la combinación de todas las formas de lucha y realmente es la combinación de todas las formas de lucha porque si uno ve lo que pasó con el señor Jesús Antonio, si uno ve lo que pasó con los con los con el crecimiento de un voto en blanco, si uno aprecia el llamado que el señor hace a no salir a votar en un momento dado a lo único que nos conduce a nosotros esta toda esta situación es a que la democracia en Colombia se vea minada con una baja participación. Y cuando digo una baja participación es que el voto en blanco en Colombia no tiene ningún tipo de efectos en la segunda vuelta. Mi interpretación al respecto siempre ha sido que esta es una situación que es totalmente inconstitucional. Avalada de cierta manera por las cortes, las altas cortes en Colombia, que con una ideología totalmente impregnada de izquierda, hacen que aparezca un voto en blanco, una casilla de voto en blanco en una segunda vuelta cuando la Constitución no lo, no lo tiene concebido, ya que el voto en blanco en igualdad de condiciones fue vencido en primera vuelta. Eso en principio desde el punto de vista, digamos, técnico de lo que hace referencia a lo, a los, al, al voto en blanco. Pero si uno mira también el, el efecto social que generan los petrovideos simplemente es la degradación total de la campaña política que se está llevando en Colombia, que lo único que persigue es la destrucción, de todo aquel que se le oponga a las ideas que tiene el pacto histórico y Gustavo Petro, para poder ellos acceder al poder como de lugar. Así es. Señor Ernesto, señor Luis, y después si sí escuchamos a Enrique. Bueno, entonces, eh, los Petrovideos, eh, queridos amigos, Enrique, bienvenido, eh, es solo la podredumbre de un sector como, como el cartel de la picota, en, en cabeza de Gustavo Petrúreco, repitiendo falacias o mentiras en contra de líderes o políticos opuestos a sus ideas. Ya sabemos cómo, cómo se mostraron, cómo quemaron a Fajardo, cómo atacaron a Federico Gutiérrez, cómo atacaron a este señor Gaviria que hoy adhiere a ellos sin importarle todas las difamaciones y la estrategia de cómo acabarlo a él mismo, hoy adhiere a ese cartel eh, de, de la picota en nombre de, de, de Gustavo Petro, eh, son, son ataques oh, totales sin, sin, ningún, sin, ningún, sin ningún escarnio Utilizando la familia, utilizando su vida personal, utilizando su religión, utilizando cualquier tipo de idea con tal de, de ser agresivos y dejar a estos políticos en, en una mala imagen ante, ante la comunidad internacional, ante su familia, ante su religión, ante sus creencias. Es lo peor y la, la más la, es una bellaquería la forma de hacer política, ellos han utilizado estas formas de, de, que no, no dejan sino eh, tristeza y, y, y ver a, hasta dónde se ha, se ha llegado en, en lo ruin de la política. Y, y, y estos petrovideos también confirmaron cómo se dio la verdad y cómo fueron a las cárceles a contactar a los políticos que hoy están pagando entre 15 y 30 años de cárcel por haber, por haber sido corruptos en sus diferentes departamentos y municipios. Fueron a ver cómo les ofrecían la rebaja de penas a sus condenas si llegado a, a quedar el, el señor petru Rego como presidente. Ya sabían con qué les iban a ofrecer rebaja de penas y la nuestra extradición. Imagínense hasta dónde llegó esta, esta, estos petrovideos que fueron la confirmación absoluta de que hubo un trato entre el cartel de la picota, entre el pacto histórico y los peores criminales que hoy están en ese mismo sector. ¿A cambio de qué? De lo que les acabo de decir: nuestra no adición y rebaja de penas para que estos políticos. Eh, tuvieran esas, esas ventajas y fueran a comprar votos y conciencias a cada uno de los municipios o departamentos que representaban. esto Estos petrovideos nos mostraron realmente quién es la izquierda aquí en Colombia y bajo qué métodos utilizan para, para llegar al poder sin importarles absolutamente nada, no les importa la persona, ni las ideas, ni la conciencia, ni la familia, ni la moral, a ellos solo les importa la bajeza, el crimen y la droga. A ellos no les importa sino coger a Colombia y destruirlo, dividirlo y repartirlo al mejor postor. Eso es lo que nos muestra hoy por hoy los petrovideos, querida Giovanni Jennings. Así es, increíble. Señor Enrique, tiene la palabra y después escuchamos de nuevo al señor Miguel y luego al señor Ernesto de Mar. Eh, gracias, buenas tardes. Un saludo a todos. Encuentro caras conocidas y buenos amigos acá. Y, pues, bueno, en fin, eh, yo tengo dos consideraciones al respecto de los petrovideos. Eh, la primera es que esta es la demostración del modus operandi de este de este plan criminal que están haciendo. Y esto no es de ahora, porque esto lo llevan haciendo durante los últimos 20 años. Y el mejor ejemplo es lo que han hecho, cómo han mancillado al presidente Uribe. Cómo le han inventado, cómo han hecho toda, toda la persecución todas las mentiras para callarlo y para poder arrinconarlo. Y esa es la demostración de que estos criminales no tienen ningún respeto por la ley, ni tienen ningún respeto por por las instituciones y nada, ellos quieren solamente tomar el poder, es un plan criminal, esto no tiene otra cosa. Lo segundo que veo con los petrovideos, y es lo que más me aterra, es que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Inclusive mencionan eh, extraditables que están eh, inmersos en, en, en procesos con el gobierno de los Estados Unidos, ni siquiera le temen a la obstrucción a la justicia a la cual se ve ha llegado si sí, el gobierno de Estados Unidos quisiera meterse en de eso, porque eso no tiene otra cosa sino obstrucción a la justicia. Y muestran cómo manipularon, eh, eh, ¿cómo se llama, eh, medios de comunicación, cómo hablan de que ciertos periodistas no prestan, cómo hablan de una cantidad de barbaridades sin respeto, sin respeto a, a alguno a la institucionalidad. El modelo político en Colombia hay que cambiarlo. No puede ser que los que, lo que dirigen la, la, la nación sean un grupo de, de criminales con toda suerte de, de prontuarios y de, y de investigaciones. Es solamente ver lo que el PAH está haciendo ahora y la gente que lo compone y uno dice, hombre, personas que están en cursos en procesos por narcotráfico, por secuestro, por enriquecimiento ilícito, por... Todos los delitos que ustedes imaginen que son ahora electos como padres de la patria. Eso no tiene ninguna presentación. Quería hacer una pequeña mención acerca de la tutela que, en la cual obliga a que los dos candidatos eh, tengan que hacer un, un debate. Me parece lo más ridículo, partiendo del hecho de que el voto no es obligatorio, porque tiene que obligar a todo el mundo a ver lo que los dos están haciendo. Si quieren que la gente se informe, denle una hora a cada uno y que cada uno por separado diga su plan de, de gobierno. Pero porque hay que enfrentarlo. Y ya Rodolfo dijo que no quería enfrentarse porque lo que iba a hacer ahí es, es eh, sacarle al, al escambio público toda su vida privada. Y bueno, básicamente eso es lo que les quería decir. Eh, les agradezco mucho. Que tienen un bendecido día. Aquí los quería acompañar. Gracias. Gracias, Ernesto. Señor Miguel. Mira, Jennifer, yo te voy a pedir unos tres No, no o sea, es Ernesto. O es o el... Ah, bueno, bueno, no importa. Joana, mira, te voy a pedir unos, unos tres minutos porque yo sí creo que vale la pena mirar estas dos situaciones. Lo primero, los petrovideos que son el efecto de, de una investigación de unos privados representados por Revista Semana que se dio a unas fuentes y se presentaron a esto. Lo otro, que es donde yo quiero centrar hoy, hoy mi intervención más que todo, es en la JEP que este señor ofrece para los narcoterroristas, porque es que a mí sí me parece que eso se sale de cualquier tipo de contexto. Para mí en particular es una situación mucho más grave que los mismos petrovideos. Y quisiera hacerles un marco general para que entendamos de qué se trata. El acuerdo de paz en Colombia que se firmó entre, la, entre las FARC y Juan Manuel Salto, porque no fue con la nación colombiana, ni tampoco fue con la República de Colombia. Ese acuerdo de paz tiene un soporte legal que en, en el mundo ha venido haciendo carrera en algunas partes, se llama la justicia restaurativa. Esta justicia restaurativa, de alguna manera, quiere reemplazar a la justicia punitiva. Y la justicia punitiva es la que dice que el que la hace la paga. ¿Y la paga con qué? Con cárcel, con multa, con pérdida de derechos y otra serie de penas. La justicia restaurativa lo que pretende es que el que la hace la paga, pero la paga con pérdida Perdón, pidiendo perdón al ofendido, devolviendo los bienes que le fueron sustraídos al ofendido y automáticamente haciendo esto se le restituyen sus derechos y en Colombia se traspasó ese límite permitiéndole además una participación en política. Bajo unos principios que hoy, como abogado Enrique y Ernesto, Luis y el doctor, Edelman, el doctor Franceschi y Mani, yo no los he podido entender, porque se le regresan los derechos políticos a unos delincuentes que han sido condenados por delitos de lesa humanidad en una justicia punitiva que ha reinado en Colombia. Entonces nosotros... Bajo ese principio nos hemos movido. Pues resulta que el señor Gustavo Petro, ni corto ni perezoso, ni corto ni perezoso, le pareció que en su campaña política debían de participar los narcotraficantes a cambio de que él les pudiera armar una JEP. La JEP es la Justicia Especial para la Paz, que es la que maneja los principios de la justicia restaurativa. De ahí entonces, él en la primera vuelta, vuelvo y les digo, ni cortes ni Pérez Sosa, se le ocurrió la idea de arrojarla en la mitad de la campaña política, de ofrecerle a los, segundo, a los narcotraficantes, a los narcoterroristas, porque no son narcotraficantes solamente, a los narcoterroristas, una segunda oportunidad para que participaran de nuevo, en la sociedad colombiana como unas personas normales. A mí no me gusta el término de gente de bien, para que, para que participaran de nuevo y se insertaran dentro de todo el, el, el andamiaje jurídico y económico que está en Colombia mediante esta JEP, que lo que puede hacer es exigirle a ellos que pidan perdón, que devuelvan los bienes que nunca los devuelven restituirle a través de eso sus derechos políticos y económicos para que vuelvan otra vez a, a funcionar. A mí, Luis, Ernesto, Enrique, yo no sé, doctor Franceschi, si es que yo estoy llegando a unos límites que no debo de llegar, pero me parece que eso no se compadece con la realidad del merecimiento que tiene una persona que ha cometido delitos de lesa humanidad de manera permanente. Y no es posible que un narcoterrorista, que lo que único que ha hecho es desarrollar un negocio al margen de la ley con el fin de envenenar a la humanidad con narcóticos, merezca un tratamiento tal como lo ha ofrecido el señor Gustavo Petro, a través de una justicia especial para la paz, especial para ellos. Perdonen que me tome el tiempo, pero a mí particularmente esta situación me parece muchísimo, pero muchísimo más grave que los mismos petrovideos. Lastimosamente, creo que sobre esto hemos pasado tan campante como el tipo del, del, del, del paraguas del whisky este del sello negro, o sea, de los... De los Entonces... Yo sí, El quisiera, candidato de Johnny Walker. Sí, yo sí quisiera que ese tema, lástima que ya se está acabando la, la, la, la campaña electoral, pero se nos pasó y se nos fue de la mano esa parte. Muchísimas gracias y espero no haberle robado mucho tiempo. Gracias, señor Miguel, claro que no. Señor Ernesto, no sé si le permitimos a la doctora Gloria y al señor Mari la palabra antes de... Yo, yo, yo entonces me retiro porque me han ido aplazando y ya tenía aquí una disertación, pero me retiro, tranquila. No, bueno, no, pues, ah, oh, gracias. No, los, pero no, no yo preparé la pregunta, pero ya me la han turnado tres veces y yo pensé que íbamos en orden, pero no importa. Para. Dale, dale, señor Ernesto, dale. No, no, se no, no, no que siga la persona que ya dijiste, tranquilo. Señor Ernesto, no se preocupe, porque si usted dice que se va a retirar, por favor, necesitamos su participación. Yo, yo no me preocupo, me enseñaron muy temprano a ocuparme, pero bueno. <risa> sí, así es, okay. yo digo exactamente lo mismo, nos ocupamos. Por eso yo, mismo, comparto dicen que, lo, dicen que el orden de los factores no altera el producto. Uh, la pregunta específica a Petrovideos, yo le voy a decir lo que yo pienso, y solamente con eso me, uh, me, me, me siento que, que eso se, se valida con una tesis que siempre está en mi forma de pensar. Esto también fue para bien. Otros dirían: no hay mal que por bien no venga, pero yo pienso que no hace apología, una, decir el mal, esa hace no hacer una apología al mal. Esto también fue para bien pero es más de lo mismo sucio, absurdamente sucio, que hemos venido conociendo de siempre. Si no, retrotraigámonos un poco. Esto tiene, en el tiempo, tiene una sucesión de, de, de eventos a los que nosotros, como ya estamos acostumbrados, a que nos, nos pisoteen, es que ese es el tema. Una cosa se llama indolencia, otra se llama indiferencia, pero de alguna forma yo siento que los que estamos peleando hoy por ese rescoldo de la democracia, tenemos, hemos fallado en tener el compromiso de no darle tanta libertad a los idiotos, según el, el agora, que son los, que, los políticos que trabajan para, para ellos y su círculo, y debemos haber defendido el derecho social bajo la premisa de que la democracia debe tener un viso de altruismo con los congéneres menos favorecidos. Hay un tema que me llama la atención. Hablar de los otros videos, lo dejo en esto, también fue para bien. Pero miren esto. Miren esto que es tan consecuente en todos los países donde ya advertimos y ya no, ya no es una advertencia, ya es una experiencia de lo que pasó. A nosotros nos han burlado hasta inclusive en la aceptación de un pacto histórico que es la suma de dos, ojo, dos opciones. Una de alguien que tenía configurado la personalidad jurídica y la otra un salvamento que hay para las minorías que les daban 15% la asociación de los dos habría permitido también que se hubieran asociado rico gómez ingrid eh, eh, eh, eh, este fajardo y john Milton. ¿Ves? esto es lo mismo era un pacto entre ellos pero no a que se favorece o sea, Vayamos al evento que se si hubieran asociado dos o tres de los candidatos de la derecha y verá que esto no habría procedido. Pero ¿qué es lo que no tenemos en Colombia desde hace mucho rato? Justicia. ¿No se le burló el derecho al expresidente Uribe de no ser grabado sin autorización de un juez? Pues por supuesto se vulneró. ¿No le han mancillado su nombre? y estamos ahora entendiendo cómo es que lo saben hacer pues ahí no pasa nada no se reclamaron las elecciones del, 2000, de, de, del 13 de marzo ¿cuál fue el ente que salió a responderle al pueblo por un voto por millón y medio por 600 mil votos por favor no hay democracia aquí es una plutocracia del dinero corrupto, del narcotráfico de los intereses geopolíticos de China, ya hay que decirlo, de Rusia, de Irán. Ahora hay, ahora hay turismo de Irán por Venezuela. mire lo que se ha develado ahorita. Ahora tenemos soldados de buena emisión de no sé qué cosa en Nicaragua. No nos damos cuenta que esto no es una cosita interna en el domicilio, que no estamos peleando entre parientes, hermanos y amigos. Bueno, pues yo les tengo esta... Esta que me, me parece que también es otra perlota. ¿A usted no le parece muy coincidencial que nombren al, al embajador de Suiza y no pasa nada y que el embajador de Alemania también entrometa sus narices en la política cuando un embajador únicamente tiene que, que, que manejar la, los eh, aspectos que conciernen pasando por el filtro de la cancillería con la gobernabilidad? No ha pasado nada. O sea, nosotros tenemos tantas injerencias externas, tantas, como que ya es hora de que despertemos y hagamos lo que han hecho muchos países. Inclusive, yo no, no, no tengo la varita mágica para decir cuál es el futuro de Salvador, pero el ejemplo que nos está dando Nayib Bukele, que lo conocí cuando estuve allá cuatro años, y viniendo de la izquierda, viniendo de la izquierda, porque su papá era del FMLN, y ahora, con el grupo de la izquierda, cuando cogió el poder, se asoció también con los blancos de arena y era una sola horda de bandidos repartiéndose todo. Tengan en cuenta que El Salvador es legal el dólar, es la moneda, es la moneda que brilla. Entonces ya se podrán imaginar ustedes ese centro de intermediación para las huestes que lavan dinero para el narcotráfico. Y esto es lo que se ha dedicado este hombre a destruir. Ya ARENA y FMDL están arrinconados escribiendo marco Pero ¿qué pueden decir cuando el gobierno de El Salvador tiene el 90% de la población del pueblo? Por Dios, esos ejemplos tienen que servir. Esos ejemplos como los otros países que han, que, que han determinado que... El comunismo y el socialismo ya es prohibido dentro de sus latitudes, dentro de sus espacios. Es algo que debemos ponerle en cuenta. Estados Unidos, Letonia, Ucrania, Estonia, Moldavia, Indonesia y lo más irónico. Irán, que es musulmán, también está metido ahí, pero ellos que no permiten que les entre. Porque ellos tienen otra forma de dominar. Entonces... Nada, esto quería decirles a mí, para lo de los petrovideos, me parece que fue lo mejor que pudo haber pasado, que eso les ha mermado. Lo que sería muy raro es que ahora les aumentara. Nosotros estamos contados ya: 11.777.000, el número tan lindo, tan hermoso, contra 8 millones y medio y mermando, nunca van a poder demostrar ni robando ni regalándolo la registraduría, nada de eso va a pasar ah, que nos van a hacer la vida imposible, bueno, hagámosela nosotros también igualitas con el respaldo de la institucionalidad de las fuerzas militares, las fuerzas del orden. Un abrazo sigo. Y el derecho ciudadano, así es, así es, señor Ernesto. De hecho, quiero comentarles rápidamente que precisamente les mencionaba eh, lo de los siguientes hablantes porque a ellos justamente los ha votado este, la plataforma varias veces. Y he tenido que ayudar precisamente a que vuelvan a ingresar porque se les está complicando mucho y han querido ser hablantes. Señor mani se había caído, pero sigue como oyente todavía está la doctora Gloria Amparo. No sé si señor Miguel y señor Luis podemos darle la palabra a ellos. Con todo gusto, con todo gusto. Por mí, por mí no hay ningún tipo de inconveniente. De hecho, necesito dos minutos porque voy a revisar una última que está pasando, que parece que reventó un tema aquí bastante grave en Colombia con, con el presidente de Caracol. Ay, Dios mío, no nos asombra porque ya lo veníamos ya lo veníamos siguiendo también. Entonces, vamos a darle la palabra a la doctora Gloria Amparo. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes en la sala. Ante todo, quiero pedir disculpas al señor Ernesto, pero también le aplaudo que defienda sus derechos. Claro, si estaba en turno, tiene toda la razón de exigir, ¿ok? Así debemos ser todos los colombianos. Bueno. Y también quiero manifestarle al señor Miguel que totalmente de acuerdo con toda su exposición. Bueno, voy a hacer simplemente así como un repaso muy sencillo de algo, porque todos hemos ratificado una y mil veces que, Pre que Petro ha sido protagonista de un grupo guerrillero colombiano criminal, luego por conversaciones y pruebas de voluntad se integra se a integra la sociedad, dejan las armas y todos los miembros del M-19 terminan entonces el conflicto y algunos de sus eh, eh, compatriotas, como dirían ellos, se incorporan a su, la política entre ellos uno de los más relevantes eh, el señor Wolf y mm, Gustavo Petro entonces comienzan su gran tarea durante muchos años ok pero también ahora me atrevo a preguntar ¿será que Petro goza de la democracia en este momento que ofrece Colombia? ¿Y será que él vive en la austeridad que vivimos todos los colombianos? ¿O él tiene más beneficios que cualquiera? Porque debemos recordar su pasado, sus inicios y ahora en la actualidad su gran fortuna. También debemos nosotros considerar que todos los colombianos tenemos una garantía o tendríamos una garantía en el supuesto negado de que Gustavo Petro ganara estas elecciones. Estaríamos seguros y convencidos de que no ¿Convertiría a nuestra amada Colombia en un narcoestado como lo es Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora en la actualidad casi toda Sudamérica? Es una, una incógnita que me gustaría escuchar los comentarios y, los, y las respuestas, sobre todo de nuestro líder, doctor Franceschi. Muy buenas tardes y les agradezco a todos. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien tiene para responderle, por favor? Pues me gustaría agregarle eh, algo a, a Gloria. Eh, total, eh, el, el tipo, el, el innombrable, o Gustavo Pedro Rego, tiene todos los beneficios económicos, y no solamente económicos, tiene los beneficios judiciales, porque tiene 561 procesos en Procuraduría, en Corte Suprema, y ninguno de ellos le ha tocado. Todos pasan por encima, todos, absolutamente todos pasan por encima. Tiene tantas garantías en este país que tanto odia y agrega tanto a tanto, que esta es su cuarta participación en política y que esperamos que sea su última participación, porque... Le vamos a demostrar, no solamente yo estoy un poco en desacuerdo con, con don Ernesto que menciona 11 millones y algo. Yo voy a los 13 millones de votos, eh, incluyendo los incautos que estuvieron en, en el día de, de festivo, el 29, y aquellos que estaban todavía dudosos si izquierda, si derecha, si, si, si meterse en el centro, quién era la propuesta. Yo voy por unos 13 millones pasaditos. Entonces, yo creo que la, la, la derrota que le vamos a propinar al señor Petrureco va a ser impresionante, que no le va a quedar ganas. Dios quiera que se vaya ya del país, que se vaya a vivir a otro país, que se vaya a Cuba, que se vaya a Venezuela, que se vaya a Nicaragua. Pero tiene todas las garantías, querida Gloria, y lo demuestran las mismas elecciones en las que ha participado, y hoy, hoy, debería de haber renunciado a su purú como senador y no renunció porque no tenía garantías. Imagínese pues, cobrando todavía un salario y todavía le debe a esta Colombia, le debe hasta lo que se pone, hasta sus arrangamos los debe. Eso quería responder. Bueno. Eh, con, completamente con los es cierto los Gloria eh, te voy a hacer un, una, como una especie un resumen si alguien, si algunos han gozado de garantías democráticas y en el gobierno del doctor Uribe fueron los de la izquierda todos todas las garantías no tuvieron problemas, nadie los tocó, nadie los afectó es tan cínico este personaje que teniendo todas las garantías y las líneas de protección exageradas que tiene sigue vendiéndole al mundo que Colombia no tiene democracia y que no le garantizan sus cosas. ¿Quién le habrá garantizado a don José Antonio su, su, su, su, su, su derecho a la democracia? ¿Qué le habrá garantizado a las personas que ha vilipendiado su horda de bandidos para que no sean asaltados en su buen nombre y en su dignidad, lo único que hay ha sobrado. Y más ahora, que los que administran la justicia están del lado de ellos. Aquí, aquí lo, lo que hay es que poner las cosas claras como se han presentado, porque es que esto no es una invención. Y con relación a lo que dice mi, mi muy estimado paisano, es que yo me remito a las cifras que están en papeles, no a lo que yo sueño, yo sueño con 14 y medio, entonces ya tampoco estoy de acuerdo con O sea, esto es una forma de decirles que ya nos contamos. Y esto ahora, ellos no tienen más que sumar, al contrario, con lo que se acaba de develar, tienen mucho que restar, porque podrán haber muchos, mucha gente que tenga el cerebro dañado, pero también tiene capacidad de entender que lo que ellos están haciendo y de la forma que se develó, no tiene presentación. Mire usted lo que pasó con el que develó todas las cosas que se cuenta. Dice que el viejo ver tan asquerosamente sucio todo que él prefirió entregarle y era de ese, de ese, de ese plan. Era una persona de los pañalitos adentro. Una persona que filmaba con cámara profesional porque eso no es un teléfono celular. Eso es una cámara de verdad. Ahora van a decir que era una cámara oculta, que era un botón que era un, un, un, un dije en la solapa, ¿no? cámaras profesionales estaban allí, pero según, según dicen ahora, no aguantaron, entre ellos mismos tienen broncas, no se ponen de acuerdo en la repartición, todos, esa gente no tiene un ápice de principios, no, por supuesto, si no hay principios no hay ética, y si no hay ética, no hay respeto por la dignidad, y no hay respeto por la humanidad, no. ellos son como se estila que hay una, hay una frase en el mundo de ese tipo de, de, de, de, de gobiernos que ellos ponen, que ellos son el 1.5 de la población que dominan. Así es que esto fue para bien y esto se va a manifestar ahora y abogo porque sean los 13 millones y abogo porque sean 14 y medio. Un abrazo. Gracias, Lualpe. Gracias, señor Ernesto. Señor Miguel. Sí, mira, eh, Joana, simplemente eh, para reafirmar lo que, lo que los, los otros dos compañeros han dicho, Luis y Ernesto, el tema es, si no estuviéramos en democracia, si en Colombia no existiera una democracia, las izquierdas no existirían, no hubiesen unas elecciones no hubiera oportunidades de cambio y no estuvieran tomadas las cortes, las cortes con una ideología diferente a la que está dentro del Ejecutivo. Y tampoco hubiesen obtenido ellos esa participación política en entredicho hoy en día, porque acogiendo la tesis de Ernesto y acogiendo la tesis generalizada, los votos no fueron, fueron mal contados los de la primera vuelta. No hubieran, ellos obten, no hubieran ellos obtenido ese número de curules que tienen y la fuerza que tienen dentro del aparato legislativo. Entonces, mal podríamos decir que en Colombia no hay democracia. No será Suiza. No será Noruega. No será Finlandia. No, será, no estamos en Bélgica ni en España. Pero tampoco somos, me excusan ustedes, mis hermanos venezolanos, tampoco aquí es la democracia o el remedio de democracia que existe en Venezuela hoy en día. Excusen que los traiga a colación, pero sí hay democracia imperfecta. Claro que es imperfecta. En América Latina, ¿cuál es la democracia perfecta? Y en el mundo, ¿cuál es la democracia perfecta? No existe. Lo que pasa es que a este señor se le olvida que Bogotá queda en el departamento de Cundinamarca y no queda en el país de Dinamarca. Esa es la gran diferencia que tenemos. Si sí la tenemos, e insisto, y yo hoy tengo eso por delante, Luis, Ernesto, Elías, Gloria, nosotros no podemos permitir, no podemos permitirnos en estos dos días rebajársela a Petro con su JEP para los narcoterroristas. Eso le duele en el alma y no tiene cómo salirse. Por favor, ahondemos en ese tema en, en adelante, en lo que queda de, las, de, de, de, de, de campaña. La JEP para narcoterroristas fue, fue un gravísimo error que él lo defendió públicamente, como defendió también la democratización de la propiedad privada. Y ayer, Joana salió en su video prometiendo que iba a respetar la propiedad privada. Me acordé tanto del caso de ustedes en Venezuela cuando eso lo pregonaba Petro. El, el otro Chávez y hasta en una notaría igual que este fue y firmó y después lo vimos en un parque gritándole propíese por todas partes. Hay que cobrar. Hay que cobrar porque este país no puede caer en manos de la izquierda representada por un tipo que ha militado todas las formas de lucha de ella misma. Muchísimas gracias. Una pequeña gracias. acotación, Johanita, una pequeña acotación. No es inferior la otra JEP, porque es una JEP que si hubiese dado resultados reivindicando las víctimas diría uno que estuvo sí hubo una paz Exacto. Porque es que una, una paz con, una paz con victimarios y sin víctimas no es no, no es un conflicto y una paz sin víctimas con victimarios no es un conflicto es un concierto de bandidos tratando de ubicarse y con el respaldo de intereses como es el que vimos nosotros ese ese es la, la, la, la, la, el clip del asunto. Aquí no hay reivindicación, aquí no hay justicia para la paz. Esto es una farsa más de todo lo que nos han vendido. Gracias. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Eh, escuchando a todos, me alegra que esté aquí con nosotros el el gran prócer venezolano, eh, Alberto Franceschi, y, y, y a ser parte de este space de los repúblicos. Les habla... El de Pongo el... Por favor. Un momentico. Ya, ya termino. Y bueno, es algo muy corto. Tres cosas. La primera es que en la ley estatutaria electoral de mi nación, se prohíbe claramente que a una semana antes de elecciones se haga proselitismo político. Pasaron por mi casa colectivos del pacto histórico, colectivos de primera línea, haciendo escándalo y bulla, entregando panfletos, volantes de Francia, Márquez y de Gustavo Petro, como si fuera propaganda política. Pasaron, acaba de pasar, con titos, con banderas, con todo como si fuera... Otro día sin elección, con, en campaña. Con otro día en campaña. Eso no es más nada que un acto rebelde a las instituciones de mi patria. Y quiero cuenta de ello. Voy a compartir un tuit donde grabé ese video mostrándoles a todo el mundo que esa gente hace eso en plena época de escrutinio de votación en mi nación hay una, una norma que dice que no se puede votar una semana antes de elecciones ¿por qué? porque esa semana antes en el exterior ya están empezando a votar y pueden ratificar eso entonces esto es lo que está pasando lo otro, la semana pasada en Bogotá estaban haciendo el cierre de campaña y haciendo eh, protagonismo al marchas pacíficas, sin bloquear vías, la gente de, del ingeniero, el cual yo voy a votar. Estaban haciendo un, una marcha por el ingeniero y vienen a irrumpir, esa es la palabra, a irrumpir la marcha, sin, eh, 50 petristas diciendo viva Petro, viva Petro, y tirando piedras, agrediendo a la población que iba a votar por Rodolfo eso es inaceptable, incluso hay uno en el cual yo estoy poniendo la, la cara y el número que está agrediendo a uno de mis amigos, que es John Jensen que lo está llamando todos los días para amenazarle, instigarlo, eso es lo que hacía Chávez, ¿qué, era lo que, qué fue lo que era? Claro, la guerra psicológica, eso es amenazar, amenazar, irrumpir con la tranquilidad eso lo hizo en primera línea esa toma guerrillera fue una un instrumento para la guerra psicológica todos los días en eso todo el mundo estaba en ascuas todo el mundo no podía salir porque lo atracaban o, o le cayeron un, un, un peñonazo en la cabeza hombre eso no se puede eso no se puede y hay que así como la izquierda hace y utiliza las redes para victimizarse, yo les invito a que hagan correr la voz de estos dos, de estos dos tweets que quiero que compartan masivamente. Esto no tiene nombre. Esto, esto es un acto criminal. Esto en mi país yo no lo puedo permitir. No lo puedo permitir. Y si se quieren lanzar, como esta, como esta Sofía dijo, ...que va a ser una guerra... ...nuevamente, un segundo otazo, ...pues yo estaré... ...apoyando a las fuerzas militares... ...y si soy Martín, seré Martín... ...porque no voy a permitir... ...que los zurdos hijos de puta... ...vengan a joder mi patria... ...vengan a joder mi patria... ...y lo tercero, para ya finalizar... ...e irme... ...aprovechando la apertura que me dan ustedes... ...amablemente... ...es que aquí en Barranquilla... ...a las 7 de la noche... va ...a estar con nosotros el economista liberal libertario Javier Milei. a la gente que está cercana, ciudades circunvecinas, y puedan llegar en Barranquilla, Colombia, puedan llegar al Hotel Dancarte, adquieran, adquieran sus boletas en la página www.socialinvestigation.org, barra inclinada Javier Miley en Barranquilla. Es algo crucial que en estas elecciones ven un personaje que ha batallado contra el posmodernismo, el trasmodernismo en Argentina y que es testigo ocular a la par de Franceschi y nos ha dicho y nos va a decir cómo atacar a los zurdos a los mamertos, a los, a los que protestan en primera línea y hacen y deshacen. Vea, yo soy estudiante y yo no voy a permitir que haga otro paro en mi universidad menos para que la toman de comuna. No, de ninguna manera, porque mi nación se respeta y la única forma para mantener fuerte a una patria es trabajando, no parando. Esto nos es impresentable, es vergonzoso esta campaña política de Gustavo Petro y del pacto histérico, porque es un pacto histérico, amenazando a mi patria. Y sí. Si quieren ganarse la guerra y hacer un bogotazo, pues nos tenemos que enfrentar. Esos mamertos que se levantan a las 3 de la mañana, como dice Francia Márquez, que se levantan a las 3 de la tarde, perdón. Los mamertos que se levantan a las 3 de la tarde porque en el desayuno que no le alcanza. Eso no tiene nombre. Y muchas gracias en, y muy gentiles por aceptarme le, eh, el espacio. Y retuiteemos tanto el video que les compartí con los artículos de estatutarios de elecciones y el, el, el, el, el acto reprochable que le están haciendo a Juan Jansen muchas gracias y les recuerdo el evento de mi ley Hotel Lancarton, hoy a las 7 de la noche Barranquilla gracias Elías gracias Elías, muchísimas gracias bueno miren, varias cosas para comentarles eh, porque ya tenemos hora y 21 minutos del space, saben que nuestros space duran hora y media eh, quiero decirles que aquí en Políticamente Incorrectos, cuando el día no me escuchó, pero eso fue tema de la plataforma, este, nosotros somos tal cual como se dice, políticamente incorrectos. Y mi realismo va por esos 11 millones que decía el señor Ernesto, pero mi fe va por los 13 millones y pico que mencionó el señor Luis. Y así que el domingo yo abriré la botella, la botella de vino que tengo en la nevera porque vamos a celebrar esos 13 o 14 millones, porque somos un poco modestos, pero lo vamos a celebrar. Van a, van a ver que sí. Por otro no lado, le deje. Dígame, señor Ernesto. No le dejes subir. Si es un tíntoto, no lo dejes subir, 16. <risa> sí, señor. Sí, señor. Eh, por otro lado, quiero no. manifestar... Un momento, por favor, un momento. Quiero manifestar eh, que lo que dijo Elías... Le faltó alguna, algunas ápices de gravedad de lo que ha venido sucediendo durante los últimos días. Porque aquí en Bogotá se confirmó, se confirmó que eh, estas personas de campaña y todo lo que hacen eh, hasta México, llegaron hasta Suba. Eso está aquí en las redes sociales comprobado. Llegaron hasta Suba a decirle a muchísimos arrendatarios que podían quedarse con el apartamento es más una señora denunció que ella como arrendataria que iba a votar por rodolfo hernández le habían llegado a decir usted se puede quedar con el apartamento pero vote por petro eso quería también comentar eh, y por otro lado ya dándole rápidamente la palabra a la doctora gloria amparo que queremos felicitarla por atreverse por primera vez no solamente a activarse en twitter sino participar en un space twitter entonces, eso también le quería comentar. Y al señor Miguel, por favor, díganos desde cuándo empezamos esa campaña de la JEP para narcoterroristas, porque cuente con para nosotros. Hoy, para hoy es tarde. Para hoy para es hoy tarde, es, sí, señor. Para hoy es sí, tarde. Eso de comenzado como la Sí, sí, no se preocupe, bueno, vamos a poner en eso... Y créame que vamos a estar completamente con ustedes de la mano, que sabemos, lo habíamos hablado antes, el próximo miércoles, post elecciones, pues obviamente esperamos también contar con la asistencia de ustedes tres y con todas las personas que nos acompañan hoy y nos van a acompañar el día miércoles. Doctora, Gloria, ¿tiene la palabra? Bueno que, que me meta oportunamente aquí, antes que la doctora hable, pero aquí en Balaquilla también está pasándolo eso mismo, pero en la parte comercial. En el centro, en la parte donde está el Paseo Bolívar. La gente dueña de, de casitas, de casetas, que venden de todo. La misma gente de FECODE, los, los de ADECO, que son los... La asociación de profesores del Atlántico están diciendo, vota por Petro o no, viene, o no viene más tu negocio. El año pasado estaba en el centro de Barranquilla, y llegó, dice que la protesta pacífica y eso era una toma guerrillera que todo el mundo se cerraba en, la, en los anaqueles esperando que pasara esa horda de zurdos, de mierda que están jodiendo la, la, la tranquilidad de los demás. Así que mucho ojo. Y, y nada, muchas gracias. Así es el día. Y cuando vuelvas a querer hablar, por favor, la manito arriba de pedir la palabra, sí, doctora Gloria. Bueno, que todo. Eh, felicitaciones, Elías. Genial, genial. Yo también, a pesar de mi edad y todo, también soy así como brava y soy súper combatiente como tú. En mi trabajo digo que soy una… Eh, que muevo, muevo y estoy soy una activista política, ¿ok? Bueno. Pero quería comentar solamente esto, por eso había tratado de interrumpir porque todavía no sé manejar muy bien todo esto, pero quería comentarle, señor Miguel, que lamentablemente España está capturada por el social comunismo, donde Pedro Sánchez ha llegado para llegar a la Moncloa, pató con Podemos, que es el partido comunista, con Bildu, con las Etarras y con todos los separatistas. En consecuencia, España lamentablemente está secuestrada por el socialcomunismo. Lamentable si nosotros no nos ponemos las pilas. Activamos y, es, y motivamos a toda esa Colombia silenciosa, que son los, eh, los que no votan nunca. Entonces, si no los activamos a ellos, no logramos llegar a esos soñados 11, 13, 15 millones de colombianos presentes y votando por el ingeniero Rodolfo en este momento. El 19 de junio será una Colombia libre gracias a todos nosotros, patriotas colombianos, y que luchamos también por nuestra amada Venezuela. Muy buenas tardes. Gracias, doctora. Además, agrego nada más de que Petro nunca será presidente de Colombia. Quiero darle la palabra a Jennifer Barreto Leiva, que tiene nuestras últimas eh, preguntas hacia, hacia nuestros estimados invitados y a las personas que quieran compartir. Jennifer. Bueno, un comentario muy personal. Yo creo que esta gente ha sido por tanto tiempo eh, vocero del mal que justamente por ello es que no debemos acostumbrarnos a las cosas que ellos hacen y a los antivalores que ellos promueven. Creo que es una forma muy sana de rebeldía y, y no acostumbrarnos a, a todo el horror que ellos son y representan es súper importante. <coughs> eh, ya, bueno, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría saber eh, ¿Qué opinan ustedes sobre las amenazas de, de estallido social? Eh, me gustaría, bueno, escuchar qué, qué opinión tiene, qué opinión les merece esto. Si me permiten, yo comienzo eh, para darle el espacio ya a, a Miguel y a Ernesto. A ver, la, lo de las amenazas. Eh, eh, no es más que, que, que la, la intimidación de, de este grupo terrorista o de este cartel eh, No podemos dejarnos llevar nosotros del miedo ni, ni, ni, lleva, ni llevarnos de, de, del temor. Vamos a salir a, a votar conscientemente. Eh, les les comunico esto. primera vez que me llegan a encuestar acá y me acaban de llamar para ver quién iba a votar, eh, Por quién había votado en la primera vuelta y, y cuántos de mi familia iban a votar. Entonces, bueno, eh, ya obviamente, pues el ingeniero Hernández fue mi opción y de mi familia alrededor de 50 votos van también para el ingeniero Rolfo Hernández. Entonces es un grupito el de mi familia es un grupito grande. Gracias a Dios todos aliviaditos. Y, y con respecto a las amenazas están listas las primeras líneas terroristas y, y células guerrilleras para eh, no aceptar las, las elecciones que con seguridad vamos a ganar. Pero tengo la plena confianza en nuestra fuerza pública, en nuestros soldados, en nuestros policías, y fuera de eso, el apoyo de todos nosotros los ciudadanos que vamos a hacer respetar nuestra condición de votantes, de demócratas, de que nos gusta la libertad, nos gusta la familia, nuestra religión, y nos gusta vivir como lo que tenemos hoy. Entonces, no amedrentarnos es la consigna, salir a votar unidos es la consigna, hacer respetar nuestro voto es la consigna. El miedo no está en nosotros. Nosotros no podemos tener miedo de lo que merecemos, de nuestro derecho. Tememos por, por aquellos fraudes que se puedan dar desde la registraduría, desde el registrador que ha estado tranquilo, tuvo casi 15 días de tranquilidad y ese tipo no me genera ningún tipo de confianza, nada en absoluto. Entonces, pero eh, temor no hay, aquí no hay temor, aquí no hay miedo, las amenazas no, ni me suenan. Somos cuidadosos, respetuosos y queremos mucho nuestra fuerza pública. En ella se basa nuestra libertad, en ella se basa nuestra seguridad y vamos a salir a hacer respetar eso. Entonces, los temores y las amenazas que vengan de parte de la izquierda, del cartel de la picota y sus allegados, no van acá. Los medellinenses sentimos la democracia, los medellinenses queremos la libertad y viviremos en ella por siempre. Muchísimas gracias, eh, Joana y Jennifer. Gracias, señor Luis. De hecho, que solo Bogotá no es toda Colombia, tiene toda la razón. Eh, señor Miguel, porque se nos cayó el señor Ernesto Sí, eh, no nada, muchísimas gracias, esperemos que todo salga bien y si queda en pie para la post eh, la post elección la reunión, estaré muy atento a su invitación eh, Joana te ruego el favor, yo no he podido bajar el tema de, de la locución de ayer en, de, de Petro por pero no, en un formato diferente al que sale en, en YouTube para poder sacar el tema de la se los digo así claramente el tema de la propiedad privada cuando el señor dice y repite nuevamente que va a respetar la propiedad privada que me parece de suma importancia a nosotros poder enfocarnos en eso entre otras cosas además de la de la JEP para los narcoterroristas si me pudieran ayudar ustedes que cuentan con los tecnicismos del caso y la apps del caso se lo agradecería muchísimas gracias por la atención y por todo estamos acá a su servicio de hecho, señor Miguel, en privado colóqueme su correo electrónico, porque como le dije más temprano, cuando publiqué eso por, por acá por la cuenta de Repúblicos, la entrevista, eh, la, bueno, la declaración completa del de, de señor Petro, eh, se lo puedo enviar por WeTransfer. Por WeTransfer le llega directamente su correo electrónico y lo puede descargar. Entonces, solamente escríbame allí su correo electrónico. Pero antes de irnos, a mí me gustaría que ustedes nos comentaran rápidamente qué nos pueden compartir sobre esta decisión con la que me hicimos hoy, donde, la, donde un tribunal, justamente hoy 15 de junio, da como plazo máximo de 24 horas para que terminen mañana para que asistan los dos candidatos a un debate obligado. La justi la, el derecho es creación de divina y la interpretación es hecha por los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que caben recursos, caben aclaraciones, caben muchísimas eh, excusas por razones de salud. Muchas cosas caben. Amén de que ya las elecciones comenzaron hace alrededor de unos tres o cuatro días en el mundo. No creo que vaya a haber debates. No creo que vaya a haber debates. Además, ¿para qué un debate cuando el voto no es obligatorio en Colombia? A mí no me pueden sentar a tener que escuchar lo que no quiero escuchar. Y menos por una radio cadena nacional de radio y televisión. Me parece que eso no tiene, ningún pie, no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Y en técnica jurídica los tiempos no dan, no dan, porque el jueves es mañana, hay un día hábil y se acabó esto, no hay más nada que hacer. No va a haber tiempo para poder hacer las, resolver las solicitudes que se hagan de manera procesalmente válida para que se provoque esa, ese debate. Y es que ese de fondo, más allá de cualquier cosa, Joana, ese es un problema que nosotros tenemos. Eso se conoce en la, ley, en, en la doctrina universal del derecho como el gobierno de los jueces. Y aquí sí que gobiernan los jueces en Colombia. Aquí los jueces han copado los espacios del legislativo y han copado los espacios del ejecutivo. Y esa es una de las cosas que una vez que llegue Rodolfo Hernández le toca empezar a corregir con premura, Enrique, toca que lo, lo, lo haga con premura, magistrado que vaya cumpliendo su ciclo, magistrado que tiene que ir saliendo y debe ser reemplazado de alguna manera, por la, manera, por la mejor forma o de la forma más, trafana, más equilibrada posible, no necesariamente con afinidad política con el gobierno de turno, pero sí que no sean absolutamente izquierdosos como lo hemos vivido nosotros en Colombia permanentemente en los últimos años Absolutamente de acuerdo señor Miguel Bueno señor Luis, señor Miguel muchísimas gracias por haber estado aquí esperándolos la próxima semana también porque vamos a celebrar yo tengo fe que vamos a celebrar la próxima semana, no sé si la doctora Gloria Amparo quiere decir algo más para darle la palabra a Jennifer Eh, bueno lo que a lo que me quiero referir es a este último tema Joana, y todos los participantes yo lo que también estoy de acuerdo el ingeniero Rodolfo hernández no tiene es que él tiene un excelente asesor perdón y al tener ese excelente asesor también es totalmente cierto que él no va a ir a ese debate porque si aquí en Colombia no tenemos la obligación de votar, menos tenemos la obligación donde, a ir a donde muy seguramente le tienen en una encerrona al ingeniero Rodolfo. Totalmente de acuerdo. No va a ir. Muy buenas tardes para todos y muy feliz de haberme animado a compartir. Chao. Gracias a usted, doctora. Jennifer, gracias, Dios te bendiga, Dios te multiplique por haber hecho este espacio conmigo y de acá no tengo cómo pagarte, gracias, de verdad. Gracias a todos por haber estado con nosotros, a ti joana por haberme dado la oportunidad, eh, nos tenemos que dar la mano y bueno estas son las pequeñas grandes eh, formas que, que nos damos la mano en esto. Todas las bendiciones a Colombia. Espero en Dios que todo este ánimo que aún se respira, que eso se vea manifestado en las urnas el, el, el día de la segunda vuelta. Y nada, después de que Dios mediante llegue a ganar estas elecciones, tiene que haber una, un examen a profundidad, hay que cambiar y revertir muchas cosas. Ha habido mucha permisividad, mucho buenismo. Y como decía uno de nuestros invitados, justamente porque hay una democracia es que se han permitido demasiadas cosas que no han debido permitirse. A mí me duele Colombia, tengo familia allá, mi sangre es parte colombiana y si algo deseo yo es que el otro país que con orgullo llevo en mi, en mi ser pueda librarse de este cáncer que significa la izquierda que lamentablemente está bastante adentro de nuestras entrañas, así que nada me abrazo a todos, agradecida por la oportunidad y que Dios bendiga Colombia Jonathan, permítime yo digo unas palabritas, claro que, que sí yo no te, la... te iba a decir yo te iba a decir bueno, muchísimas gracias primero que toda República usted, Jennifer, muchísimas gracias por habernos acompañado a todos los amigos que están aquí, a Franchini, a todos los amigos colombianos, a Enrique, a Nanis, a Gloria, muchas gracias, a todos los que están aquí, al doctor Miguel. Decirles que la democracia nuestra se va a reflejar este domingo y vamos a ser ganadores absolutos, desde Leticia hasta La Guajira, desde el Meta hasta el Chocó, desde el interior del país, desde Armenia, Pereira, Manizales, eh, Medellín, eh, bueno todas nuestras ciudades, Bogotá, Barranquilla, eh, Montería, eh, Cúcuta, eh, Guaviare, eh, Pasto, todos Cali, vamos a estar unidos en pro de, del ingeniero Rodolfo Hernández y seguramente vamos a conservar nuestra democracia, vamos a conservar nuestra libertad y nuestra familia. Hoy, hoy ustedes, repúblico, son Colombia, nosotros la ayuda, la muestra de que, de que podemos seguir y a todos los invito a que, a que vayamos con nuestras familias, a hacer acto de presencia un día maravilloso el domingo, que mostremos qué, cuál es nuestra fortaleza, en qué nos basamos los colombianos, en berraquera, en trabajo, en, en todo lo que nos llama moral y apartarnos de todo aquello que se llama el cartel de la picota y todos los bandidos que rodean la izquierda en Colombia en este momento. Colombia no es un bandido, Colombia es una gente trabajadora y berraca. Muchas gracias, Giovanna, Jennifer y amigos. Un abrazo y un beso, nos veremos pronto. Muchas gracias por todo. Gracias a usted, señor Luis. ¿Algo más, señor Miguel? No, señora, desearnos todo suerte y que nos abracemos a partir de las 4 de la tarde del domingo 19. Y que ojalá, ojalá, todo esto termine como debe ser, en paz. Así es, bueno, bendiciones para todos, como dice el doctor Álvaro, y mandándole también mucha energía y fuerza positiva al doctor Álvaro allá con su esposa. Él siempre nos cierra con que quienes no hayan comido, que tengan buen apetito, y quienes ya comieron, que tengan buen provecho. Así que, bendiciones para todos. Nos escuchamos el próximo miércoles a la 1 p.m. Venezuela, 12 p.m., Colombia, con nuestros grandes invitados, los hermanos colombianos. Así que, y no se olvide, en Repúblicos TV, en YouTube, van a encontrar este espacio el día, miércoles, el día viernes, perdón, con el favor de Dios. Así que, gracias a todos. Bendiciones, Dios salve y Dios bendiga a Colombia. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.